Muchísimas gracias por estar junto a Bella la Televisión y La Noche al Día. Tenemos varios temas y, y hoy viernes nosotros queremos conversar, por ejemplo, de, de cómo estamos, el, el tema de promoción de, de Bolivia, el turismo, los indicadores. Eh, hemos escuchado el último tiempo elegir en cada una de las regiones el plato, Bandera. En fin, hay tantas actividades que son parte esencial, sin duda alguna, de, de, de, nuestro, de nuestro país, de las regiones. Y por ello yo hoy quiero invitar, eh, saludar en todo caso al viceministro de Turismo, Marcelo. Luarce que nos acompaña hoy en los estudios. Viceministro, buenas noches, es un gusto que esté con nosotros, siempre bienvenido. Buenas noches, una, eh, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en materia de turismo. ¿no? Quiero empezar precisamente con esos indicadores, eh, viceministro. Eh, el turismo se ha ido fortaleciendo, por lo menos dentro de los informes que han ido presentando como ministerio, los hemos escuchado, han tenido mayor dinámica, movimiento, pero lo estamos hablando de, del turismo a nivel general, me refiero a los que llegan de fuera del país, pero también el mismo turismo interno, el boliviano. ¿Cómo estamos en estas cifras? Bueno, entendamos que el turismo genera un movimiento económico, en el turismo receptivo tenemos una llegada de divisas a nuestro país, por lo que vamos eh, vendiendo servicios a una economía eh, extranjera, gente que trae esos recursos, pero el turismo interno no es menos eh, importante, ya que ayuda a distribuir los recursos de la economía dentro del país. Este es un, un factor fundamental para entender que viajar dentro del país dinamiza la economía es importante, no solamente desde una perspectiva económica, pero también del disfrute de lo que tenemos en nuestro territorio. El turismo interno ha venido creciendo de una manera eh, muy importante en la última década, eh, el turismo receptivo también lo ha hecho, pero hablando un poco más del turismo eh, interno que es la distribución de todos nosotros que viajamos en este Claro, y que en no este veo país. como que mucha costumbre, ¿no? O sea, me refiero a antes, es, la veo como que más, mi percepción, la veo como que más fortalecida este tiempo. Definitivamente, además, no solamente es un proceso de que la gente tiene más deseos, tal vez mejor economía como para viajar, sino por el otro lado tenemos cómo la gente empieza a descubrir destinos, su país y a eh, valorar lo que tenemos. Tenemos mucha gente que viaja eh, buscando eh, ciertas cosas al extranjero que eventualmente pueden encontrarlas en nuestro país. Tenemos un país muy diverso, tenemos un país muy rico en cuanto a recursos turísticos, tenemos un país que confluye lo que es cultura con lo que es naturaleza en, una, en un sincretismo muy particular y las opciones son ilimitadas. Entonces para el turista nacional que empieza a descubrir estos lugares, eh, realmente... Genera un movimiento que beneficia a poblaciones locales, a eh, áreas que no necesariamente están en este núcleo eh, Santa Cruz-La eh, Paz, no en este eje central, sino que empiezan a descubrir que también pueden ir al Madidi, también pueden ir a las Pampas del Yakuma, pueden ir a Uyuni, pueden ir al Pantanal, a la Chiquitania... Y no es tan difícil, es simplemente barreras que a veces nos ponemos para llegar a estos lugares y disfrutarlos. Hay lugares tradicionalmente visitados por los turistas nacionales. Estamos hablando de, eh, por ejemplo, para el paseño ir al lago Titicaca o Coroico, eran cosas que eran más o menos regulares, pero empieza a descubrir que puede ir a Uyuni, que puede ir a, a Rurrenavaque. Para la persona de Santa Cruz, pues viajar a La Chiquitanía era un poco más difícil. La conclusión de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez hace que todo este eh, más de 600 kilómetros que uno en Santa Cruz con Puerto Soares, eh, de un asfalto perfecto, de una carretera que se puede manejar de noche sin ningún riesgo, eh, permiten que podamos visitar lugares como Chochis, como eh, Aguascalientes, como Roboré, como el Pantanal, como el Parque Caía, entonces se empieza a descubrir que también puede hacerlo. Hay un reencuentro entre la gente y las culturas y la gente y la naturaleza. Entonces, ese es un eh, factor determinante para generar un flujo turístico cada vez más importante. Qué increíble. La verdad nos, nos, nos sorprende todo esto que, que, que maneja viceministro. Y, y viendo el otro aspecto, viendo el aspecto eh, de la promoción hacia afuera también, trabajar en, en la imagen, me imagino, como, como ministerio eh, para las nominaciones, que permiten esto? Eh, ¿Cómo se visibiliza que participe Bolivia en ferias internacionales? que le da otro plus? Me imagino ya en ese, en ese turismo externo. Definitivamente. No hemos descuidado ninguno de los dos flancos importantes que tenemos en relación a la demanda. Estamos participando en ferias internacionales. Este año lo vamos a hacer en la feria de Jata, en Japón. Uh -huh en la Feria del Brasil, en la FIT de Argentina, hemos participado en la FITUR de España, esperamos participar en la World Travel Market de Londres, vamos a hacer un Roadshow en China, estamos viendo si vamos a poder participar en una feria en Paraguay, pensando en mercados de corto alcance, nuestros países limítrofes, pero también en mercados de, de, de larga distancia. Este proceso nos permite generar un eh, flujo turístico a nuestro país, pero además estamos... Eh, ...trabajando en varios ámbitos. En, en el mercado nacional estamos trabajando con ferias de turismo eh, comunitario... ...en la feria eh, plurinacional de turismo. Eh, estamos trabajando en la elaboración de material promocional... Estamos también eh, trabajando en recabar estadísticas porque no podemos hacer mercadeo si no tenemos las cosas claras y los números parejos para ver dónde somos más estratégicos en nuestro mercadeo. Dentro de estas actividades también estamos promocionando el turismo gastronómico. Vemos que el turismo gastronómico, por ejemplo, si Eso analizamos... Le iba a preguntar. Sí, es, es un tema muy importante porque estamos haciendo un gran esfuerzo en uh -huh. esto. Primero, es importante mostrar que la demanda, es decir, eh, la gente, analizando mercados como España, por ejemplo, eh, en un estudio que hicieron allá, 76% de las personas decían que habían viajado dentro del, de su país por algún motivo motivado por la gastronomía, no, ir a comer algo en algún lugar. Eh, cuando analizamos el Perú, y hacen una encuesta a sus turistas Ven que tienen dos atractivos O tres atractivos principales uno es la visita a los sitios eh, Más icónicos del Perú Con un 71% de, de interés Perdón, 61% de interés 60% de interés eh, está manifestado en la gastronomía. ¿No podía dejar de, de tocar ese tema, entonces? Y, entonces, claro, la gastronomía es un factor constitutivo de todo el producto turístico, y queremos mostrarlo así. Tenemos una gran riqueza gastronómica, tenemos eh, estos que se llaman actualmente los superalimentos, ¿no? la quinoa, el azaí, el cacao de altísima calidad, catalogado como el mejor cacao del mundo en las ferias del chocolate internacionales. Eh, tenemos... Eh, majo, frutos de palmeras, que no los estamos aprovechando del todo, y la gastronomía permite aprovecharlos de una manera sostenible, dando valor a estos recursos naturales mezclado con un conocimiento tradicional eh, de comidas patrimoniales, llamémoslas así, que empieza a generar una dinámica que surge eh, en el conocimiento de, eh, primero de la mamá en la casa, eh, de la casera en el mercado, que va tomando forma y cualificándose hacia una gastronomía más eh, evolucionada, con procesos de, de gastronomía eh, pues, que empiezan a mezclar diferentes tipos de cocina. Y queremos mostrar esa riqueza que tenemos en el país. Es uno de los elementos que primero lo enfocamos en el mercado nacional, pero eso nos permite definitivamente posicionarnos en el mercado internacional. Quiero agradecerle viceministro por darnos esta lectura así, general de, del turismo, de la gastronomía, en fin, y de los lugares que tenemos, eh, que nos permita también eh, como bolivianos eh, a impulsar ya sea como anfitriones o eh, conocer nuestro país con estos destinos que se van promocionando. Invitarlo para una siguiente oportunidad, vamos con más indicadores y hablando de manera más puntual. No, quiero no dejar pasar ver, esta oportunidad, hoy día han salido los resultados del Big Day, yeah. el Big Day es un evento donde los ornitólogos o la gente aficionada a las aves va a ver aves, esto ha sido el 4, de, el, el 4 de mayo, el sábado, y hoy día han salido los resultados oficiales, Bolivia está quinto en el Global Big Day, el oh. país con mayor <risa> número de especies avistadas en un solo día, en todo el mundo. Eso nos da un potencial para el aviturismo, para el turismo de naturaleza, que es fundamental y quiero festejarlo con ustedes hoy día. Muchísimas gracias por darnos ese dato y vamos a pues, invitarlo a tener otra oportunidad también al Museo para que esté con nosotros. Una pausa y ya volvemos.